Hola, bienvenidos a Kevm. En este video te contaré algunos datos interesantes sobre uno de los acompañantes más perfectos para el ser humano al día de hoy. Aunque si tú eres Team Gato, escríbemelo en la caja de comentarios y haré un video donde te cuente algunos datos que quizá no conozcas de tu mascota. Ahora sí empecemos con el video. Número 1. Los perros son los animales domésticos más populares en todo el mundo y la raza de perro más cara del mundo es el mastín tibetano, que se sabe que se puede llegar a vender por más de un millón de dólares. Número 2. Los perros tienen un olfato muy desarrollado y pueden detectar olores que son imperceptibles para los humanos. Número 3. Pueden percibir cambios en el tono de la voz humana y responder a ellos. Número 4. La raza de perro más pequeña es el chihuahua que puede pesar entre 2 y 6 libras. Número 5 Los perros vienen en una amplia variedad de formas, tamaños y colores, y hay más de 340 razas reconocidas por la Federación Canina Internacional. Número 6 Son mamíferos y tienen una estrecha relación con los lobos, aunque han sido domesticados por humanos durante miles de años. Número 7. Los perros tienen una capacidad increíble para aprender trucos y órdenes, y pueden ser entrenados para realizar una amplia gama de tareas, desde rescate y detección de drogas hasta espectáculos laborales y deportivos. Número 8. Tienen una gran capacidad de adaptación y pueden vivir en una amplia gama de entornos, desde el frío ártico hasta el cálido desierto. Número 9. Tienen un promedio de vida de 12 a 15 años, aunque algunas razas más pequeñas pueden vivir hasta 20 años. Número 10. Los perros tienen una gran capacidad para comunicarse con los humanos y pueden usar más de 100 señales y vocalizaciones diferentes del lenguaje corporal para expresar sus necesidades y emociones. Número 11. Tienen una gran capacidad para formar lazos afectivos con sus dueños y pueden ser muy leales y protectores. Número 12. La raza de perro más antigua es el Celuki, que existe desde hace más de 4.000 años. Número 13. La raza de perro más rápida es el galgo, que puede alcanzar velocidades de hasta 45 millas por hora. Número 14. Los perros pueden tener diferentes razas y tamaños, desde pequeños perros de raza chihuahua hasta grandes perros de raza pastor alemán. Número 15. La raza canina más inteligente es el border cali, seguida del caniche y el pastor alemán. Número 16. El perro gran danés. Zeus el récord guinés del perro más alto del mundo con 104 centímetros de alto y un peso de 111 kilogramos de peso. Número 17. El perro más longevo. Según el récord guinés se llama y al día de hoy tiene 23 años y es de raza chihuahua, pero el más longevo registrado en la historia fue un perro australiano que vivió 29 años y murió en 1939. Número 18. Los perros tienen una gran capacidad para detectar el estado emocional humano y pueden ofrecer consuelo y apoyo en momentos de tristeza o estrés. Número 19. La raza más común en Norteamérica es el Border Cali y el Cane Corso mientras que en Sudamérica es el Rattweiler. Número 20. Los perros poseen una gran capacidad para aprender a través de la observación y la imitación y pueden adaptar su comportamiento a las necesidades y expectativas de su entorno. Número 21. Los perros tienen una gran capacidad para detectar y evitar enfermedades y pueden ser entrenados para alertar a sus dueños sobre la presencia de ciertas condiciones médicas. Número 22. Pueden ser entrenados para realizar una gran variedad de tareas, como ayudar a personas con discapacidades o realizar trabajos de búsqueda y rescate. Número 23. Pueden ser alérgicos a ciertos alimentos y productos químicos y pueden desarrollar síntomas como comezón y erupciones en la piel. Número 24. Los nombres de perros más populares son Max, Bella y Lucy. Número 25. Los perros se han utilizado en las fuerzas militares y policiales para tareas como detección de bombas, búsqueda y rescate y control de multitudes. Número 26. Han aparecido en una amplia gama de medios, incluidos libros, películas, programas de televisión y videojuegos. Número 27. Se ha demostrado que los perros tienen un impacto positivo en la salud humana, incluida la reducción del estrés, la reducción de la presión arterial y el aumento de la actividad física. Número 28. Las razas caninas más utilizadas para las operaciones militares son diversas, el Terrier, el pastor alemán alsaciano, el Ratweiler o el Schnauzer gigante. Número 29. La raza de perro más pequeña es el Chihuahua, que puede pesar entre 2 y 6 libras. Número 2030 se estima que en el mundo hay 700 millones de perros. Si eres amante de los peludos, deja tu sabroso me gusta. Y comparte este video con más fans de los perritos.